Oposición pidió limitar transacciones en Petros. Oposición venezolana pidió este jueves desde Madrid que se limiten las operaciones en Petros, la nueva moneda promovida Nicolás Maduro y que la comunidad internacional amplíe las sanciones contra altos funcionarios del gobierno venezolano. En una rueda de prensa en la Casa América de Madrid, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, llamó a limitar las operaciones financieras con una moneda ilegal como es el petro. A Ledesma lo acompañaba Felipe González, ex presidente del gobierno español, Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, AN, Carlos Vecchio. Coordinador político del Partido Voluntad Popular, V.P., y Lester Toledo, diputado al Consejo Legislativo del Estado Azulia CLES. Tenemos la obligación de ejercer toda la presión antes del 20 de mayo para lograr el desconocimiento total de ese fraude, las elecciones, que representan la destrucción total de la democracia, declaró Borges. Horas antes de un encuentro con Alfonso Dastis, canciller español y con Mariano Rajoy, el presidente de España. Ledesma, de Vecchio de y Borges iniciaron el martes en Francia una gira europea para pedir a los gobiernos de la región que no reconozcan las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela, en las que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela aspira a repetir mandato